las personas, en la medida que se relacionan y se vinculan, propician espacios de diálogo e interacción, y se enriquecen potenciando sus prácticas laborales, tanto administrativas como educativas. Esta es la idea que motoriza el Plan Estratégico Institucional Participativo PEIP juntos, juntos 2020. Es por eso que la participación es necesaria para establecer relaciones interpersonales, creando una red institucional que no sólo atienda el desarrollo diario de las tareas administrativas y los problemas cotidianos que se suscitan, sino que proyecta la institución, consciente de los desafíos que se imponen, trazando líneas de acción estratégicas para la solución de problemas que se sostienen en el tiempo. En el PEIP participan de manera activa y voluntaria actores pertenecientes a los cuatro claustros que integran nuestra facultad, lo que permite una visión integral de las distintas problemáticas. Como sabemos, nuestra facultad viene trabajando ya hace más de tres años en la definición de las actividades y del futuro de nuestra casa a través de este plan estratégico, de manera tal que es momento de hacer un balance, como decimos los contadores, respecto a lo que se ha podido avanzar en, en este eje eh, fundamentalmente. Eh, las eh, ideas y los programas y las intenciones son muchas y nuestro eje abarca distintos aspectos de la vida de nuestra casa. Por lo tanto, eh, es de gran importancia que comprendamos que sin la participación y la colaboración de todos es imposible llevar adelante la ejecución de estos programas. Dentro del plan estratégico, eh, mi trabajo está dedicado al eje institucional en donde hemos presentado un programa eh, denominado Rediseño de los Procesos eh, en donde buscamos agilizar el trámite administrativo, eh, tratando de llegar al mismo objetivo, pero acortando eh, algunos pasos. Eh, en un principio, nosotros hicimos una encuesta, tratando de que todas las áreas colaboren con nosotros para poder saber puntualmente dónde estaba la falla administrativa que hacía que este proceso fuera mucho más largo. Este programa fue aprobado por el Consejo Directivo en el mes de julio. Eh, para nosotros, personalmente, esto ha sido una experiencia muy recomendable, altamente positiva. Nosotros pudimos, desde nuestro lugar de trabajo, presentar una idea para poder mejorar eh, nuestro día a día dentro de la facultad. Vuelvo a repetir, es recomendable, no nos van a... dar. Tenemos la posibilidad de mejorar nuestro lugar de trabajo y esto es gracias al plan estratégico. Eh, Todas aquellas, todas aquellas personas que quisieran colaborar o que quisieran participar serán bienvenidos porque suma y a nosotros nos hace el trabajo más fácil día a día. Eh, mi eje es el que eh, trabaja sobre todos los aspectos eh, académicos, este, de innovación académica que se pretenden darle a la facultad y ha ido creciendo paulatinamente. Eh, aumentando la cantidad de participantes y también la cantidad de proyectos. Inicialmente, cuando eh, arrancamos con el equipo de trabajo que conformamos, eh, a lo mejor había solamente dos o tres proyectos que podíamos nosotros entender que se enmarcaban dentro del eje académico. A medida que fuimos avanzando, haciendo camino, nos dimos cuenta de que toda aquella actividad nueva que se generaba en la facultad y que tenía una vinculación con aspectos pedagógicos, de enseñanza, de planes de estudio, inclusive hasta de, de elementos edilicios este, que tienen repercusión en la parte académica, debían eh, pasar por el eje y tener el formato de un programa tal cual este, lo tiene previsto el proyecto Participativo 2020. Así es que hoy tenemos Muchísimos eh, programas en ejecución, a lo mejor más de 15, que abarcan diferentes aspectos. Quiero invitar a todas las personas que tengan ganas de trabajar este, para y por la Facultad a participar del PAI 2020. Eh, eh, las voluntades, las ganas de trabajar no tienen valor. Para nosotros son muy importantes y los resultados siempre son en beneficio de la comunidad completa. Fundamentalmente en este en nuestro eje de los estudiantes, que es nuestro principal objetivo. Este año se han realizado dos este, acciones fundamentales. Una tiene que ver con el seguimiento de los alumnos que se encuentran cursando la carrera de contador público bajo el Plan 93. Hemos presentado con la Comisión de Seguimientos a Consejo Directivo una resolución donde le proponemos un plan para poder terminar la carrera bajo esa modalidad hasta el año 2018. Este año se recibieron 36 alumnos y siguen inscritos bajo este plan, en la actualidad, 148 alumnos. Es importante este, destacar la colaboración que hemos recibido de los docentes de cuarto y quinto año, sobre todo, en brindar su colaboración para que estos alumnos puedan terminar su carrera bajo este plan. Por el otro lado, también lo que hemos estado trabajando es la virtualización de materias de cuarto y quinto año generalmente pensando en aquellos alumnos que no son de Paraná, que es el 51%, el 51 de los que se encuentran cursando cuarto y quinto año y que a la vez también se encuentra trabajando. Este año ya dictamos la primera materia eh, semipresencial y para el año que viene le vamos a sumar la primera experiencia de cuatro materias más. Para esto es necesario que puedan sumarse es todo un desafío para la facultad esta nueva implementación de esta nueva modalidad. Así que, bueno, los esperamos a, a participar. Muchas gracias. En este eje hemos intentado eh, volver a, a impulsar, digamos, la, la facultad ha este, puesto la mira dentro del de, de campo de la investigación a fin de impulsarlo y, y fortalecerlo. Y, así que en, en los debates que. Eh, acompañaron la formulación de, de este plan estratégico y específicamente en este eje formulamos una serie de programas y subprogramas apuntando a la formación docente en investigación a la eh, producción científica y a la identificación de líneas prioritarias asimismo tenemos la intención en el futuro de instalar el, el tema y desarrollar investigación aplicada para eso hemos organizado eh, conjuntamente con la Secretaría de Investigación las jornadas de investigación de la facultad y estamos trabajando también en, en una posible publicación este, eh, en estos temas. Eh, para resaltar es eh, también la eh, convocatoria por parte de la facultad de un premio a la investigación en las disciplinas de las Ciencias Económicas que todavía está eh, la convocatoria abierta así que aprovecho la oportunidad para invitar a docentes y alumnos a, la, a presentarse a este premio y asimismo también a trabajar en el eje eh, con todas las propuestas que tenemos. Mi experiencia dentro del PEI es de mucho aprendizaje y esfuerzos compartidos. Es llevar a la práctica, es hacer una práctica profesional profesional desde que lo que nosotros aprendemos en la facultad y también estamos enseñando es estar mirando el futuro desde que nos hemos reunido a consensuar y hacernos la autocrítica hablar de qué valores estamos representados y que nos están uniendo y hacen de nosotros un espíritu y una cultura organizacional nos hemos preocupado por arrancar desde el diagnóstico inicial, hemos escrito, hemos definido metas, hemos definido indicadores, hemos hecho algunos avances, hemos retrocedido y estamos avanzando despacio, pero seguro. Y en este momento comparando lo que hemos realizado frente a lo que habíamos programado y determinando las diferencias de modo que podamos ir ajustando para el año que viene. Me parece sumamente importante que cada uno de los que todavía no se han acercado lo puedan hacer y puedan tener también estas vivencias y hacer sus aportes. Porque los aportes de todos y de cada uno son muy importantes. Reconocemos un logro importante eh, ubicando la comunicación dentro de los ejes transversales al, al plan al plan estratégico porque eh, por primera vez se le ha dado la relevancia, la trascendencia que tiene la comunicación organizacional en esta facultad. En esa trascendencia, en esa importancia, eh, consideramos clave esto de empezar a sumar, empezar a sumar eh, actores y, y compromiso en la comunidad. Es por eso que eh, es interesante lo que se ha logrado desde el PEI, sacarnos del contexto de lo inmediato sacando del contexto de lo urgente, de lo apremiante, porque planificar nos lleva a un futuro donde nosotros podemos eh, pensar siquiera dónde queremos estar el día de mañana, qué facultad queremos el día de mañana, cuáles son las, los escenarios futuros que puede llegar a estar atravesando la facultad y nos permite prepararnos hoy para tener un, un mañana un poco más previsible, más organizado, más planificado y en ese sentido trazar estrategias para alcanzar aquellas metas, eh, es clave. En cuanto al PAY podemos ver que en INCUBER el trabajo entre distintas áreas de la facultad logró los objetivos de tener nuevos emprendimientos y gestionar en conjunto. Este año trabajamos para que dos proyectos que se presentaron el año pasado al programa incubar terminen eh, el proceso y reciban el financiamiento de aproximadamente $100.000 a $150.000 pesos cada uno. Este año eh, se presentaron otros siete proyectos, de los cuales cuatro eh, están en el proceso para ya recibir el financiamiento, por lo que eh, se ha trabajado mucho en todo lo que eran los requisitos y documentación que pedía la Industria de la Nación, para eh, lograr eh, obtener este financiamiento de cada uno de los proyectos. Durante el 2015, el trabajo de planificación estratégica está viviendo su etapa operativa. La misma se da a través de la instancia de programación e implementación del esquema general de programas planteado en cada eje estratégico del Pape Juntos 2020.